Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal, en el canal del ruido Y hoy no tenemos ningún vídeo de roleplay, eh, mejor dicho ningún capítulo y tampoco de valor. La semana que viene traeré ya sabéis los episodios de roleplay y a su vez la guía de valor. Pero no, hoy traemos un tutorial de cómo jugar GTA roleplay paso a paso En Play, que mucha gente me lo va a pedir porque sé que la mayoría de mis suscriptores son de Playstation Y también os voy a explicar en PC, aunque en Play es más difícil de hacer, pero es más corto de explicar, o sea, es una movida Así que tendréis abajo en el vídeo, en la línea del tiempo, dividido lo de Play y lo de PC, aunque lo de Play es muy cortito, así que si queréis escucharlo, por pues si tenéis algún amigo que juegue en Play y queréis explicárselo, pues así tenéis la forma de hacer. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más y vamos dentro del... Video. Bueno, vamos a empezar con la gente de Play. ¿Cómo jugáis los de Play a GTA 5 Roll? Primer paso, tenéis que tener una Play. Segundo plas, paso, plazo no. Tenéis que tener una cuenta de PS Plus activa. Tercer paso, tener comprado el GTA 5. Y cuarto paso... Es ir a esta página que dejaré en la descripción Que se llama Dist Board Buscar Roleplay PS4 Español Y os saldrán varios servidores A los que os podéis unir ¿Cómo os unís? Por ejemplo, tenéis este aquí Los Santos RP Roleplay Español PS4 Unís al servidor una vez os habéis unido, os manda a una invitación de Discord ¿Vale? Hay unos servidores que no funcionan, otros que sí Os voy a explicar con uno que funcione Por ejemplo, este, ¿vale? Vale, por ejemplo, hemos entrado en este, que este sí sí cómo va Porque tengo un amigo que juega en este servidor En esto tendríais que solicitar una verificación en el Discord Todos los pasos os lo ponen en todos los servidores Aquí a la izquierda, la parte de bienvenida O sea que paso 1, tener Play Paso 2, tener Plus Paso 3, tener GTA Paso 4, tener Discord Esto lo podéis hacer en el móvil Y paso 5, entrar al Discord hacer la verificación que necesitéis y si tiene whitelist hacer una whitelist la cual que es una entrevista para que no flameéis en el servidor neguéis las cosas mal y seguidamente hablar con el creador del servidor para que os agregue a play y os invite a la sala privada esto cómo funciona funciona con que hay una play que está 24 horas encendida con el servidor activo y en ese servidor se hace un intento de rol imitando al Fiverr hay algunos servidores de play que tienen hackers dentro y los pueden modear parecidos a los de Fiverr pero no os puedo decir que sea igual Simplemente tenéis el chat de voz y tú tienes que intentar rolear igual que en PC, aunque no estén los mismos medios. Así que es una especie de simulación de roleplay en Play 4, pero hay que decir de que hay muchas comunidades de Play 4, de Xbox también, que juegan roleplay en esas plataformas y que lo hacen bastante bien. He visto vídeos y son muy entretenidos. Una vez explicado de Play, vamos a explicar lo de PC. Como siempre os digo, tenéis todos los links en de la descripción, tendréis el link de Discord, tendréis el link... De la página de... ¿Cómo se llama? Esta Beach Board, ¿vale? Siguiente tema Tenéis que tener descargado en el ordenador el GTA V Como está bien dicho, salió gratis en Epic Games Si no os dejo el link de descarga en la descripción Vale, dinero, lo quiero decir Habrá forma de conseguirlo gratis Pero yo no he investigado cómo hacer eso simplemente tendréis que ir a esta página web 5M Descargáis el cliente, ¿ok? Agregáis todo esto Este es el primer paso y una vez se descargue, lo instaláis. Como veis, yo ya lo tengo instalado, ¿vale? O sea, que no voy a explicar cómo se instala. Vamos, es muy sencillo. Aceptar, aceptar, aceptar, aceptar, aceptar. Y instalarlo en la carpeta que te salga. Una vez tenéis el GTA y el 5M instalado, tendréis que abrir el Steam. Si no tenéis Steam, también os tenéis que crear un Steam. Yo dejo en la descripción el Steam. Y una vez tenéis todo esto, tenéis que abrir. En este orden. Tenéis que abrir el Steam. Luego tenéis que abrir el 5M. Y el GTA no lo tocáis. Luego vais aquí. Esto dentro del 5M. Le dais a jugar. Y se os abrirá aquí todos los servidores que hay Ahora veréis Miles y miles y miles y cientos de servidores Lo, lo que digo yo normalmente es que pongáis ESP ¿Vale? Una vez ponéis ESP os saldrán todos los servidores españoles Habrá alguno que no os deje entrar Porque a ver si ves esto por ejemplo puertas abiertas Pero este por ejemplo Hardcore RP Hardcore Roleplay Soft Wireless ¿Qué significa esto? La whitelist es... Lo que he dicho, un examen, tenéis que hacer un examen para pasar, para que la gente os conozca antes de entrar, sepan que has roleado alguna vez y si no, pues entráis en un servidor sin roleo, sin whitelist y ahí practicáis y aprendéis a rolear. Así que yo os recomiendo el servidor que yo juego todos los días, donde veis todos los capítulos, como veis aquí está el Brax, que lo conoceréis de los directos, está ya Luca, está el Baro, el señor Berbe ¿vale? Estamos aquí todos en este servidor, además no hay whitelist, como leéis aquí, no hay whitelist. Hay staff activo, hay bandas y mafias, hay coches reales, hay drogas. O sea, es un servidor 10 de 10 Karma RP. Y también os dejaré el Discord de Karma en la descripción. O sea, un momento. Y bueno, y para acabar esto, el, pa el último paso de PC. Una vez encuentras el servidor que quieres jugar, simplemente le tenéis que dar a conectar. Se os instalarán las cosas que hacen falta que instalar... En cada servidor son unas cosas, por ejemplo, do content. ¿Ves? Aquí se me están descargando a mí cosas que podrán ser: pues ropa, ¿veis? Como veis, logos del esto, un pack de motos, cualquier cosa. Ya se os abrirá el servidor. Y en eso se abre, creáis vuestro personaje. Ya tengo mi personaje creado. Uy. Os creéis vuestro personaje y jugáis tranquilamente. Así que, bueno, no me quiero enrollar más. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya, eh, no, os haya dado ayuda a este vídeo a los que no sepáis jugar en Play, a los que no sepáis jugar ya en PC. Tenéis todos los links en la descripción. Me trago un mogollón hoy porque he hecho 4 horas de streaming jugando además roleplay. Estoy muy viciado. Hace tiempo que no me divierto tanto jugando un juego. Sobre todo es por la gente que hay en este servidor. O sea que os vuelvo a repetir, por favor, entrar en Karma RP, ya que estáis aquí todos conmigo. Podéis salir los directos, jugaremos todos juntos, hacemos movidas muy graciosas, juguemos al paintball, vamos a hacer surf, hacemos fiestas en discotecas, o sea, increíble. Veniros para acá todos ya. Saludos, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo.